bien comenzamos esta noche de show como siempre presentando novedades en dormitienda y el placer de recibir nuevamente a mónica duar bienvenida guapa cómo estás pues encantadísima de verte Ay. natalia eh, y nada ya te echaba de menos ¿eh? oh, sí. eso, es mutuo, eso es mutuo porque además sabemos cuánta recepción tenemos mónica de ese lado gracias eh, a todos vosotros de verdad que sí y además siempre lo ponemos en redes también por seguirnos de verdad muchísimas gracias claro que sí. bueno pero es que siempre claro contamos cosas informamos de más cosas y más que se vienen ¿eh? porque vamos a tener tener novedades aquí en el show de la mano de Mónica Duarte, por supuesto. Pero bueno, vamos a lo nuestro, Mónica. Y es que tenemos noticias y es que tenemos rebajas todavía que continúan y que son importantes. Pues a la ver. verdad que sí, que al final eh, parece que últimamente estamos hablando mucho de las rebajas, sí, pero sí. es que hay ¿Eh? que aprovechar claro que sí, porque luego nos olvidamos de que no hemos renovado el equipo de descanso. Bueno. Y ahora estamos con descuentos de hasta el 70%, es lo mucho, nunca he visto, la verdad es que mucho. es el momento Ay. de aprovechar ahora no? y cambiar el colchón. Pero ya no el colchón de casa, también aprovechar porque ya vamos de cara a las fallas. Es verdad, A ya la ahí. Semana Santa ya y ahí. ya nos vamos al apartamento, al eso chalet, es, al, a la casita es. que tenemos en el pueblo y de repente decimos, uy, Ay. si el año pasado Ay. me marché... Ya pensando, el año que, que viene, viene lo cambiaré, ahora es el momento, ahora, ahora hay que ir a dormir y aprovechar sí, estos sí. super descuentazos porque de verdad Natalia, que vale mucho la pena, que que vale mucho la pena. Y Mónica, además sé que hay oportunidades muy buenas en hacerlo en plazos también del pago, eso es importante, eso interesa mucho. Pues la verdad que sí, porque la financiación, a fíjate que mucha sí, gente pero... eh, me dice, mira, ¿sabes qué? Que prefiero más financiarlo cómodamente Claro que sí. y no te enteras, hoy vas pagando poco a poco, puedes financiar en 12 meses no? eh, sin ningún problema, sin intereses, solamente se cobra la comisión de apertura y la verdad es que mmm, hoy en día con el DNI Ay, ya matle, eh, no. es súper cómodo, no tienes que estar llevando papeles y historias y es fantástico, no te enteras, no te enteras. y renovas tu grupo de descanso y siempre aprovechas a lo mejor, ya no solamente para el colchón, también puedes renovar los canapés abatibles, que hablamos poco de sí, ellos, pero y tanto importante. espacio nos quitan en la casa. Sí, señor, es que sí, es una dicho. maravilla sí, es para todo. O sea, yo tengo sí. desde ropa de esquí, eh, mantas, es el, lo típico de, del relleno nórdico, que lo cambias, porque yo uso relleno nórdico casi todo el año, todo el año. porque hay unos muy, <risa> muy finitos, finitos ¿sí? que son para verano también, sí, señor, sí. que es tipo colchita. Claro, Entonces, pues claro. aprovechas, dejas el de invierno, Pones ya el nuevo sí, de verano sí, sí, sí. o la colchita o lo que cada uno eh, utilice. Efectivamente. Y la verdad es que van fenomenal. fenomenal. Las almohadas tan importantes, oh, Natalia, Dios, es que tú me sabes que yo viajo ante... siempre con la mía, sí. siempre <risas> que <gracia>. puedo, claro. <risas> claro. Pero es que es súper importante y disponemos decimos. de una m, colección maravillosa. Además, Estoy ahora fe. vamos a introducir unas... Más. Almohadas que son Caramba. ideales, a ver si luego le, lo podemos sacar, porque a son ver, claro. unas almohadas para las rodillas, Ostras, que nos las piden marita. muchísimo. Son de material viscoelástico, hacen como una forma así, se adaptan, así, ¿no? a la forma. Sí, se adaptan fenomenal, fenomenal y van muy bien, wow. están muy demandadas en este momento para descansar. No solamente bien, para aquellas personas que bien. tengan problemas, sino para estar en una postura mucho más adecuada y mucho más cómoda eh, para el descanso, ya no solo de las piernas, sino también a nivel postural de la columna, pues es que, que, es, ¿eh? que es muy importante. Pues estamos introduciendo también Fíjate. nuevos artículos en ese sentido y la verdad es que es muy interesante y sí. nueva colección que la presentaremos Ay. después de rebajas. Sí, vale. Después de rebajas, está? me pues, refiero, estamos empezando a diseñarla. Ah, muy bien. La presentaremos por rebajas a lo mejor de cara a verano pero eh, vamos a sacar una colección maravillosa, que no podéis perderos, haremos aquí me gusta eso, eh, ¿eh? el estreno sí, de, eso, eso, eso. Siempre, de la colección. Siempre siempre, siempre, aquí siempre. En el siempre. Show, siempre las novedades y estrenos, y además me gusta porque eh, vamos a hablar también de, de la relación que tiene con el mundo de la moda, que mira, fíjate, es que es muy, muy bien, amplio, muy bien. es que es muy amplio. Y todo esto, lo decimos muchas veces detrás de cámara, hay un mundo tan grande que queremos sí. trasladar y, que, y hacerlo conocer, que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Pues eh. sí, porque hay fíjate, en sí, las que, ferias nacionales aquí en, sí, en Valencia como, como internacionales eh, ves las tendencias sí, claro, que hay claro. en todo, pero ya no es únicamente en estampados de telas o no estampados, sino también en los burletes, en sí, las vale. platamandas sí. del colchón, en los bordados, en la, en, en la, tipo, en la, tipograf... Uy, la tipografía de sí, letra, sí. en, en todo, todo o sea, en todo. es que Cambia la moda seguro, y, seguro. y cambian los materiales ¿eh? y cambian las sensaciones. Ahora estábamos Eso. hablando, ¿cómo ha evolucionado el descanso desde que yo me incorporé a Dormitienda? Fíjate, pues hablaremos un día de esto, porque es que evoluciona a pasos sí, agigantados. Sí todo, igual que la tecnología o seguro, sea, es que seguro. vamos, vamos eh, lo que pasa vamos... es que hay que saberlo, hay que conocerlo, claro. yo me voy enterando mucho co contigo mm. a través de, de, de estos encuentros que tenemos aquí en el programa, pero lo que quiero es eso que de ese lado, ya que tenemos tantísimos seguidores Mónica, lo sepan también, vale la pena ¿eh? claro sí es un mundo muy amplio y queremos darlo a conocer, eh, voy a preguntarte también por toda esta nueva comunicación que está haciendo Dormitienda, mm. que está tirando la casa me por la ventana, eh, me has leído el pensamiento me has leído el pensamiento pues nada, eh, sé sí. que vais a presentar ahora sí. el nuevo spot con, ah, bueno, ¿el con mi queridísimo amigo Miguel Ángel Tobías, claro que, sí. que está siendo un éxito, un éxito. bueno sí, mmm, sí. impresionante, la verdad que está gustando no mucho extraña. y luego aparte es que Miguel Ángel, pues ya sabéis que es productor, director de Cine, de Cine. Solidario, viaja por todo el mundo Qué bonito, y, y la verdad es que el spot es absolutamente sí. realista o sea, es que no o sea, tiene ese ángel, tiene esa alma sí, sí, sí, tiene esa de verdad, todos esos viajes claro. que él realiza, de todo lo que se encuentra eh, en sus viajes y, y la verdad, pues el, el confort ya no solamente de tener un buen colchón cuando llegas Eso a tu casa, sino simplemente de, de algo tan sencillo como abrir el grifo y tener agua. O sea, es que al final eh, tenemos que valorar pues, todo pues lo todo módico, lo que tenemos no. y, y sobre todo que podemos descansar todas las noches en un colchón. Es maravilloso cuando maravilloso. hay muchísima gente que, que, que duerme pues pues pues en esos sitios que él que él visita y, y ya no es en esos sitios es que en nuestro país. Eh, mismamente. En mismamente, o sea tampoco, sí, sí. tampoco hace falta irse mucho más lejos, lejos para verlo, para verlo ¿no? sí, sí. entonces pues bueno la verdad es que es un spot que se ha hecho con el alma, con el corazón claro que eh, sí. absolutamente real se nota, eh, se nota. Y, que, Eso, se y que bueno, que nos gusta mucho el resultado, estamos muy satisfechos y estamos haciendo una campaña a tope en, en televisión claro y, sí. y bueno pues muy bien, la verdad es que, que es, espero que os guste a todos y que y que os dé esa, esa sensación tan bonita sí, que, que también nosotros tenemos cuando lo vemos y cuando eh, Miguel Ángel desarrolló la idea. Pues la verdad es que sí, la verdad es que vamos a presentarlo entonces. Bueno, Mónica, pues ya dicho todo esto, yo creo directamente, que hay que, ¿no? <risas> hay que verlo, hay que verlo. Pero es verdad, es muy bonito, se transmite, y si todo lo que tú mm. estás contando. Así que eh, vamos a hacer un poquito de ruido con eso también. ¿Damos paso a ello? ¿Te parece entonces? Perfecto, un besito, bueno, nos vemos. pues lo dicho, vuelta de página, vamos a presentarlo aquí en el show y próximamente todas las novedades que os hemos comentado. Gracias, muchísimas. gracias a ti. Hasta muy pronto. Hasta luego. Damos paso al vídeo, gracias.